Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras una semana fructífera de la reserva española de cuatro colinas, donde hemos abatido magníficos ejemplares, os traigo este vídeo y sin más preámbulo comenzamos. Nos encontramos en el puesto del mirador de Doña Emilia y vamos a buscar el ibice de aceite. Mira, ahí tenemos uno. Mira, un media y un nivel 4. Pues desde aquí vamos a decir a Perrete que se quede quieto. Vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a hacer intentar un doble lance. Madre mía, qué cuerna tiene eso. Así que cogemos nuestro 30.06. Calibramos. Apuntamos. Uno. Disparamos a uno. Y disparamos a otro. Vamos a ver, otro tiro el primero se conoce no, no le dimos bien y hemos, hemos asegurado con un segundo disparo le decimos a Parrete que se venga con nosotros y vamos a, a recoger nuestro síbice de aceite vamos a mirar a ver si mira allí están salen huyendo los que estaban por allí vamos a ver allí vemos otro dos dos agachados descansando uno ha salido corriendo y vemos allí dos Vamos a mirar si vemos alguno, ahí vemos a nuestro íbice abatido. Pues nada, vamos a acercarnos andando porque no queremos que, que se espanten muchos, porque también podríamos encontrar algún muflón en esta zona. La verdad es que esta zona del lago del Mirador Doña Emilia, tanto este lago como el lago que está un poquito más al sur, son muy buenas zonas de íbice y más en este horario. Vemos ya nuestra presión cinegética y vemos marcados los dos animales que están abatidos así que vamos a, a decirle a perrete ahora que lo que lo busque venga búscame el perrete no sé si estaremos un poquito lejos pero bueno ahora ahora veremos si el perrete lo, lo encuentra si sí, ya sale corriendo el perrete ahí ya mismo nos va nos va a empezar a ladrar para decir que lo ha encontrado Vamos a ver qué vemos. Hay otro que está ahí, paradito medio bugueado. Así que, mirad, ahí sale otro corriendo. No, no está bugueado, simplemente estaba parado. A ver qué puntuación nos arrojan los, los animales. Una plata, 120. Y vamos a, a recoger a nuestro nivel 5. La lo elogiamos un poquito y vamos a ver aquí qué tenemos vamos a ver otra plata el nivel 4 lo hemos dado en el corazón y ahora nuestro nivel 5 a ver esperemos que no sea un troll un diamante 199,70 madre mía el primer tiro no, no fue bueno pero el segundo ha sido batido y os voy a poner el mapa donde ha sido batido veis, justamente aquí al ladito del lago en el mirador de Doña Emilia y continuamos con la caza nos hemos desplazado al lago que hay en Colina Rota ¿no? y vamos a, a buscar corzos que están a la hora de, de beber vamos a ver allí tenemos un nivel 3 hemos visto varios pero vamos a centrarnos en ese nivel 3 vamos a mirar más un nivel 2 una hembra, vaya que lo hemos perdido, tenemos ahí otro nivel 2, a ver si lo localizamos, otra hembra allí, vamos a ver, otro nivel 2, allí tenemos más. Esta, esta hora es buenísima porque acuden aquí hasta el agua a beber y entonces desde una orilla podemos abatirlos. A Vamos a ver, a nivel 2, otra hembra. A ver, ahí, otra hembra, otro nivel 2. ¿Dónde estás? Corazón, nivel 3 que te vi antes. Vamos a acercarnos un poquito más. A ver si cambiando de posición lo podemos localizar. Vamos a ver, nivel 2, otro, la hembra, allí lo tenemos el nivel 3, muy fácil, vamos a acercarnos un poquito para tener mejor ángulo, lo vemos allí, ya lo tenemos marcado, tiene una cuerda muy bonita, vamos a seguir saltándolo, está un poquito largo, pero bueno, vamos a, a coger el solo king, Ponemos la distancia, respiramos y. Y ha batido. Ha batido uno. Vamos a ver el otro. Le hemos disparado al otro, pero no, no ha sido un buen disparo. Sale corriendo. Aunque yo creo que ya, ya está batido ahí también. Y ahora vamos a, a recogerlo. No nos importa no correr, porque uf, con los dos disparos que hemos hecho habrán salido todos los animales huyendo. Pero vamos a, a recoger a nuestro a nuestro corzo. Y tenemos una, una buena caminata que se nos pondrán las pulsaciones altas. Pero bueno, es algo que, que ahora mismo no nos importa. Después de estar andando todo, todo el rato sin hacer ruido. Os recomiendo que entre las 8 y las 11 os acercáis a este lago. Porque tiene es cuando vienen a beber y la verdad es que, que merece la pena. Mira, ahí vemos... Otro, vamos a intentar hacer ese lance, que no ha salido yendo, vamos a ver, lo hemos impactado, pero no, no lo hemos impactado bien, salud yendo nada, y se hemos fallado, bueno, luego lo, lo recogeremos que se habrá desangrado, aunque nos va a penalizar el tiro por no haberle dado en oro vital, le habremos dado yo creo que la médula o en el homoplato, Veis, aquí veis lo, los bebederos, como os decía, acercaros a esta hora porque lo vais a encontrar aquí bebiendo y es una muy buena forma de, de encontrar reunidos bastantes, bastantes costos. Y hay posibilidades de que podemos encontrar diamantes o por lo menos algún nivel 3, aunque sea, sea un trozo. Vaya, esta roca no me deja subir por aquí. Y vamos a, a seguir corriendo otra roquita, un saltito. Es el problema que tiene que encontramos un, un pequeño obstáculo y nos impide avanzar. ¿Veis como os comentaba antes? Las pulsaciones ya como... ...como suben y se nos pone el corazón rojo y nos indica de que... ...al tener las pulsaciones tan altas, si intentamos hacer un lance, nos va a cabecear mucho... ...mucho el rifle. Mira, escuchamos una llamada de, de un de un ciervo, de un venado... Y ya llegamos a nuestro a nuestro animal. Vamos a ver qué puntuación nos arroja el nivel 3. Vamos despacito. No, este era el primero que vimos, el nivel 2, una plata. Sí, ahora vamos a, a poner el todo. Si sí, este fue el segundo tiro que hicimos, que salió corriendo y quedó abatido ahí. Ya lo tenemos aquí, vamos a ver... Vamos a ver aquí, vale, un diamante, 82,40, una cuerna muy bonita, le hemos impactado por arriba en el pulmón, disecamos y os voy a poner el mapa, veis, aquí en, en colina rota, en el lago, y vamos a recoger el que salió corriendo, que seguramente nos va a penalizar el, sería un oro, pero por la puntuación que marcaba, pero nos va a penalizar. Venga, perrete búscamelo. ya sale el ahí ya ha localizado el rastro, sale corriendo a mucha distancia, si, sí. no le hemos impactado bien lo encontraremos porque se habrá desangrado pero la verdad es que nos va a penalizar son cosas que pasan sin embargo luego cuando vamos de montería no nos penaliza si le hemos dado bien, le hemos dado mal Puesto que, como sabemos, la ley de la caza, el primero que le hace sangre se lleva el trofeo. O sea, uno le pega en los puestos traseros, se pasa al puesto de al lado y tú le, le pegas en el corazón la pieza es del vecino y la puntuación no, no se ve, no se ve mal, nada porque bueno, le, ha, le ha impactado un órgano vital. Lo que interesa es el, el trofeo, en este caso son los, los cuernos. Vamos a ver, el red de ahí nos no reclama... Vamos a ver si vemos al venado que había antes Aunque no creo Porque estamos haciendo ruido Pero bueno Ya nos llama Perrete Vemos ya aquí la sangre Es un sangrado muy, muy lento Perrete sigue corriendo Así que Nos va a penalizar nos va a penalizar porque ese sangrado un animal tan pequeño no, no es normal, se muy muy lento, muy poco flujo. Al final lo encontraremos desangrado pero el juego nos penalizará. Ya Perrete está ahí llamándonos. Tienes que estar cerca el animal. A ver si lo encontramos. Todavía Perrete no lo ha encontrado, pero nos está reclamando. Aunque yo creo que ya por la distancia que ya hemos recorrido no faltará mucho, vemos aquí también el sangrado, veis qué pequeñito era escuchamos la llamada de presencia del, del venado, cogemos el 3006 por si no saliera aunque no creo con los ladridos que está dando perrete que lo, que lo encontremos ya me queda un 0.25% de o sea, tiene que está cerquita, cerquita, cerquita nuestro nuestro corzo, ya vemos ahí el contorno del corzo y a ver qué puntuación nos, nos arroja. Ya ha hecho una, una buena carrera, se ha subido casi a lo alto de, de la cantera. Y en fin, vamos a ver qué, qué nos da nuestro corzo. Una plata, 71,60, es puntuación de oro, efectivamente le hemos dado en el hemoplato. En el y bueno, vamos a ver si localizamos al, al venado este, y si no, pues nos tendremos que ir a, a otro sitio. Vamos a mirar aquí abajo, porque aquí también suele haber lobos, no vemos nada, así que continuamos con la caza Estamos en la arboleda de Isidro, vamos desde la tienda de campaña que tengo hacia el lago, mire, vemos una hembra, vamos a buscar ibices... Mira, ahí tenemos un media. Cogemos nuestro 3006. Y disparamos. Hemos atravesado la médula del pulmón. Y vamos a, a recogerlo. Os recomiendo. Mira, ahí vimos salen corriendo las hembras. Cuidado que no, nos, que no nos den. Os recomiendo que vengáis aquí a la hora que suelen a beber. Yo que tengo puesto una, una tienda de campaña. ...o bien podéis venir desde, desde el puesto hacia arriba... ...y esta zona, en este horario, es muy buena para encontrar... ...tanto los muflones como el íbice bebiendo... ...y aprovechamos para, para hacer el lance... ...vamos a ver nuestro íbice... qué puntuación nos arroja... ...un diamante... 102 con, con 20 un diamante muy bonito la verdad que sí, le hemos sorprendido viviendo vamos a, a disicar nuestro animal y os voy a poner el mapa para que veáis en la zona que ha sido abatido veis el lago de la bola de sidro, he venido yo desde, desde la tienda y voy a mirar a otras orillas a ver si, si encontramos algo y si no pues continuamos con la caza Estamos en la pradera del pintor y Perrete nos está gruñendo de que hay un lobo, lo tenemos ahí, un mítico, así que vamos a coger el 30 -06 y abatido, abatido, aunque sale corriendo, ya, ya que hay muerto. Venga Perrete, recógelo y deja de gruñir. Nada, vamos a llegar nosotros antes que perrete y vamos a ver el mítico un oro 38 puntos un animal precioso el lobo ibérico lo disecamos y os mostraré el mapa donde ha sido donde ha sido cazado junto al lago en la pradera del pintor y entonces vamos a seguir cazando estamos en el lago javier mi zona preferida de este mapa mira ahí tenemos dos muflones un nivel 4 y un nivel 5 Vamos a intentar hacer el lance. Disparamos a uno y disparamos a otro. Los dos abatidos. Había un tercero que ha salido huyendo. Pero bueno, venga, perrete. Búscamelos. Que los tienes ahí al lado. Y a ver qué puntuación nos arroja. Primero vamos a, a recoger. Al nivel 4. Está prácticamente al lado. Un oro con 145,80, una cuerda muy bonita, ya la vamos a ver nuestro nivel 5 Un diamante, con 182,20, que cuernos más bonitos Retorcido tiene, un buen impacto en el, en el pulmón, en el doble pulmón Y una vez que está disecado, os voy a poner el mapa para que veáis la zona Lo veis aquí en el lago Javier, en, en la meseta que tenemos encima Y vamos a ver si encontramos alguno más de los que han salido huyendo no vemos nada por allí. Venga, parrete. Vamos a alojarlo un poquito. Vente conmigo. Vamos a ver si vemos algún otro. Miramos entre, entre la espesura del bosque, pero no, no encontramos nada. Seguimos buscando huellas. Estas son de íbice. Una hembra. No vemos nada. Así que continuamos la caza de estos lares.